Son correctas, pero que dada la magnitud y la situación eh, demuestran torpeza y falta de tacto de parte de Luis Abinader. Ustedes saben que la militancia perremeísta ha estado desesperada porque en ya un mes, ya un mes de gobierno, eh, lo han dejado abandonado y solamente se han concentrado. En los nombramientos de los ricos, de los popis como le dicen. Y esas bases que tiene 16 años abajo y que lo dio todo por ese partido y ha estado en incluso primero que Luis Abinader diría yo. Y yo hay un caso que siempre he dicho, lo he comentado con amigos, hoy por primera vez lo voy a comentar públicamente. Y tengo de testigo que sabe que lo traté muchas veces. Yo no voy a decir que fui amigo de él, porque no voy a llegar a esos términos, pero compartí mucho con Luis Abinader. Y eso lo sabe aquí en San Francisco de Macorís el amigo Silvestre Abreu. Silvestre Abreu que fue coordinador de su papá. Y yo fui como hermano, como hermano del que fue primero a, a, a, a coordinador general de, de, de José Rafael Abinader, y luego cuando nombrado a Silvestre Abreu como coordinador general, mi amigo Julio Ernesto Pérez Agramonte, que fue el asistente de viejo Abinader, durante cuatro años, porque después yo parece que se pelearon, nunca eh, Agramonte me dijo a mí qué pasó entre ellos. Pero parece que pasó algo porque Luis Abinader en una ocasión en el Colegio Continental como que me habló medio y quiso negar la existencia de Agramonte. Yo dije no me gusta eso de Abinader. Y yo no le di mente, miren que eh, ni en campaña mencioné yo eso ni nunca. Porque resulta que a la oficina de viejo Abinader yo iba diario una y dos y tres veces. Y Luis Rodolfo, como ellos le decían, porque era un proyecto que aspiraba a la presidencia, el papá de Luis Abinader, que nunca pudo llegar. Y nunca tuvo dirigente. Ninguno de esos dirigentes conocían a Abinader. Ninguno de esos que están ahí. Ni funcionarios. Oiga, men, escriba eso. Ninguno. Ni de allá, ni de aquí, ni de aquí, ni de ningún lado. Porque este que está aquí sí conoció todos los dirigentes. Y ese Luis Rodolfo. Que ha llegado, y lo voy a decir con toda responsabilidad, no por mérito en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de un hombre intelectual, porque no lo es, en términos de un hombre con luces, llegó por el dinero, como llegó Miguel Vargas en un momento dado a ser jefe del PRD y ser candidato presidencial del PRD por encima de una Milagro Hortibós por encima de un Emanuel Esquia Guerrero por encima del propio Ramón Ebuquei que aún siendo medio que sé yo pero es un tipo con luces y con preparación intelectual en varias disciplinas del saber y que no me gusta de Abinader y, y lo, lo, lo, lo, lo pronotiqué para el futuro que en una ocasión Abinader viene a dar Luis una charla al Colegio Continental, invitado por el profesor Marino Collado, que le envío saludos por este medio, y Olmedo Cava, que ya era el jefe de la tendencia del grupo Abinader, y Marino Collado, el profesor Marino Collado, eh, antes de empezar la charla, yo estoy en un sitio, parado ahí, esperando que la charla comience. Y me presentan a Abinader, que ya me había pasado varias veces en otros escenarios por el lado y no me conocía. Digo, bueno, esto es posible. Que tú, una gente, que tú hayas tratado porque yo llegué a reunirme más de 10 o 15 veces con, con Luis Abinader, eh, No porque fuera de ese grupo, ni mucho menos. Sino complaciendo a mi amigo que era el asistente de su papá y era el que dirigía todo. Y yo pues compañía, lo acompañaba muchísimo sitio a una escuela de hotelería que tenía la OIM en la Paster. Que ahí hacían ellos sus reuniones y actividades. En el mismo Hotel Cervantes, que está en la Cervantes. Ahí se llegaron a hacer varias actividades. Y yo, miren, ven por mis dos hijos lo que yo estoy diciendo. A Gramonte aquí, a Binadé aquí y yo ahí. En varias ocasiones. si yo sé nada de eso, porque yo no era dirigente ni era nada de eso. Cuando el ciclón llove, cuando el ciclón llove pasamos todos esos días juntos, Ok, yo acepto, porque yo creo que eso se da, que Luis después no me conozca, yo lo acepto, eso yo no. pero tú sabes lo que ese hombre decirme a mí en el colegio continental, digo yo, pero ¿y cómo me están presentando este hombre? Y yo fui amigo de él, junto con el doctor Julio Peri Agramonte, y me dijo, yo nunca me reuní con Agramonte, y le soy sincero. Lo digo con toda sinceridad. Eso a mí me dijo este hombre no sale fácil. Porque como usted es un hombre que su papá. Echaba las 24 horas del día con ese señor. Que ahí está Silvestre Abreu que no me deja mentir. Ahí está Silvestre Abreu que no me deja mentir. Y que yo lo vi mil veces junto a usted. Hasta cuando el viejo Abinader mandó a Silvestre con Luis Rodolfo, a una reunión con Hipólito Mejía, ya siendo Hipólito presidente electo. Que Luis Abinader le dice a Gramonte, eh, no te vaya para pa informarte, lo, lo, lo que, para que era que Hipólito quería ver a Silvestre. Que eso yo se lo he comentado a amigos particulares, pero por aquí no lo voy a decir. Lo que ellos trataron y lo que dijo Hipólito. Mucho, a muchos yo le he hecho la historia. Y, y, y, y Silvestre, si está viendo el programa, sabe que sucedió. <risa> sabe que sucedió. Un chiste de, de mal gusto de Hipólito, ¿sabe? Un chiste de mal gusto de Hipólito. ¿Qué resulta? Y, y me dice a Gramonte: No te vayas, que Luis Rodolfo viene para acá. Ahí fue, hermano, porque quiso ver, ya ellos se habían reunido, a Gramonte y el viejo Abinader con Hipólito, para decirle. Los cargos que le iban a tocar en el domingo. Que fueron unos carguitos de mala muerte. El propio Luis Abinadé. Que mucha gente cree que, ni que no ocupó cargo público Debo informarle lo siguiente. Luis Abinadé en el gobierno de Hipólito Mejía. Para los que no lo sepan. Y no me lo crean a mí averíguenlo. Fue miembro del consejo de administración. De la CDEE. Consejo que presidía. Rafael Pereyó Soto de Café Santo Domingo. Y recuerdo que Luis Abinader logró nombrar a un abogado, que ahora no recuerdo el apellido, pero se llama Feliciano, que era dirigente de ellos. Que era bien amigo mío, Feliciano. Entonces después me veo con Abinader en el velorio, de, de, de, de en la vela de, del papá de Olmedo. Y vuelve en medio y me presenta a mi madre. Pero mira, digo medio ¿y cuántas veces? Pero este hombre lo conocí yo primero que ustedes. Ahí tuve que mencionarle varias cosas. Y él aceptó, le mencioné. ¿Y tú no te recuerdas que nos reuníamos? No dije usted, no. Yo diciéndole tú, porque yo lo conocía diciéndole tú. ¿Y tú no te recuerdas que nos reuníamos en la escuela, que a mí hasta se me olvidó el nombre. En la escuela de hostelería que ustedes. Dice, sí, en la Pastel. En la Pastel. Ahí tienen. Eh, uh, que era para cuestiones de turismo, y el viejo la cogió para cuestiones de política cuando aspiró a la senaduría y después a la presidencia de la República. Y tú no te recuerdas que los dirigentes de ustedes eran Rafael Tejada, Canita, Rafael Suero, Iris Batardo, Atenaida, Cam... le mencioné todos esos nombres, el hombre se quedó, no, no tuvo más remedio. Pero ¿qué resulta? Que ahora con esta metida de pata de que, que el Estado no es un botín para los perme... pa lo perremitas Oh señor, pero usted no le puede saltar a esa gente ahora porque eso es una posición antitáctica. Ahora que el Estado no es un botín. Y cuando lo está buscando para que te apoyen, no le dijiste eso. Ahí el Estado no es un botín. Entonces, está mostrando, y eso es peligroso en un jefe de Estado, rencor. ¿Por qué? Y la gente por el nuevo le gusta muchas veces que el rencor se le aplique al adversario. Abinader fue a Santiago este fin de semana, amén. Y no invitó a Abe Martínez, que es el alcalde de la ciudad. Porque a Abe, en una ocasión, cuando Abinader quería donarle a varios pueblos hospitales móviles, oh, sí, sí, ¿se recuerda? Abe dijo, no, yo, que yo, que